¿Qué? ¿Cómo que te tengo que pagar? ¿No tengo plata? Oh, bueno, entonces por qué pensaste 30 dólares en una estupidez? Porque creí que iba a ganar. Bueno, estoy hasta a punto de ganar, pero bueno, la positivo ¿Qué mierda es eso? ¡Carajo del pito! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Están atrapando Leffy! ¡Ahora te harán cosas! ¡Ay, carajo! ¿Estamos yendo a la luna? ¿Qué mierda? ¡Ey! Estamos en la luna. ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué? ¿Por qué estamos en el espacio? Bueno, estamos en el espacio por algo. ¡Ey! Estamos en el espacio. ¡Mira todas las estrellas! ¡Mira! ¡Es que esas estrellas para ti! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ay, chipeos! ¡Ey! Sí. Sí. Bueno, como sea, tenemos que hacer Kika o algo así. Y bueno, perdón por ese ruido, es que me están mandando mierdas por disco. Como a presenciar han cambio la intro el Kikasik, así que esta será la hasta que se termina esta temporada, sí, espera, temporada qué mierda, cuarto pret, puto. cuarto preto, no nadie tiene que referirse, así que daremos el pastel, primero a los cuatritos que bueno, ustedes sí se merece un pastel, hey Pablo mira esto, tengo pastel, sí, y solamente quedan dos pasteles, Cuel, well, cuel, well. veamos, 145 votos, no está tan mal, pero bueno, hay que te has ganado tu pastel, y ahora la prueba final, Spongy vs. David vamos a ver quién se lo ganó, así que, que empiece. Ey, hay algo que está pasando aquí, no, ay, ok, dejo hablar, pero es que esto es como una mierda, chupa vergas, chupa vergas, chupanos, chupa chupas, chupa chups, chupa chups. Bueno, creo que SpongeBob oh, no. ganó. David ha sido el eliminado. <risa> hey, acaban de eliminar a David, sí. No hubo no, ninguna mierda. Solamente hubo uno que salió. Bueno, mames. Espera, ya hicimos la intro. No hay que hacerlo otra vez. Eh, en todo caso, no hay que hacerlo otra vez. Porque bueno, ya vale ver y eso. Ey, estamos en el espacio y nos morimos, sí, es algo raro, bueno, la verdad que en sí, el espacio necesito oxígeno para respirar, bueno, menos necesito un casco, pero bueno, aquí no hay libertad, chúpame los cojones, güey, no mames, ¡Sí, ¡Eh, perra, ey, yes, oh, qué mierda, acá hay alberga, oh, chucha creo que me acaban de joder ay cacha no le lanzan ni te creen Ey, a bueno como sea ya es que de mandar putos mensajes así que vamos a cualquier lugar cómo que vamos a cualquier lugar esto es una mierda no ¡Ah! oh, creo que Ice que se fue a la chucha así que ¡Ah! Ah, no, creo que Roque vomita mucho y no se pudo hacer el proceso. Así que la mierda. ¡Hey, hey, hey! ¡Ah, oh, Tess is gold! ¡Ayúdame! Ok, ya te ayudo. en dos daños. ¡Ah! Oh, ¡Oh, mierda! ¡Me das espex! ¡Hey, Farid! ¡Estamos aquí! ¡Eh! Hey, ¡A la verga! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Ah, mierda, tenemos que seguir disparando a esta cabeza de verga. Oye, creo que esa es algo de destrucción. <coughs> oh, mierda, eres un grandísimo cabrón. Eres un grandísimo quebrador de cabeza, eh. Mierda, estoy yendo para abajo. Oh, chucha. Bueno, creo que te jodiste. Así que la mierda. Chupa de los cojones y a la mierda. Mm -hmm. madre! ¡Ah! Bueno creo que es Manginova, se fue, así que se acaba el episodio. ¿Qué? Es por ahí mi nave, ¿qué? ¡Qué mierda, hijos de puto! Creo que la eliminé! No, oh, puto bubble! ¡Sí, con la mano, verga! Oh cómo sea. Bueno, ya se estaba a puto a punto de acabar, así que Regina. Pim, pim, bi, bi, bi, be, be, por hijo de puta. Te ríes que morir, hace que la mierda. chupa los cojones. ¡Oh! Okay! ¿Qué tal si soy un puto drogadicto de mierda y tomo drogas? Okay, Ok, como sea, tenemos que ir calmando. ¡Sí! Bueno, como sea, vale, verdad. Chueva los cojones. Bueno, como sea, así que creo que hay demasiadas cosas. ¡Oh, mierda! Bueno, como sea, así que hay que hacer cosas raras. Porque de eso se trata esta madre. Espero luego que se me termine el disco, culia. Todo lo que a la Latina y Luce Chambers no saldrá hasta BFDI. ¿Eh? Vamos a ver segunda temporada. Así que se tendrán que aguantar. ¡Eh! Espera. Aún nos quedan... Ok, sí, se les quedan pocos episodios para que se termine esa vaina. ¡Eh! Bueno, como sea. Creo que ya se está acabando... Este puto episodio, ok, ya. Y como sea, ya dejen de mostrar sus... Así que bueno, creo que... De dejar de joder. Así que la mierda. No tienes que... Ah, ¡Oh, espera. No votes, blocky! Oigan, chicos, soy la mera verga. Así que tienen que votar por mi Woody. Ven, eh, eh, oigan, chicos. No estoy tan loco como antes. Así que voten por mí, por favor. ni ni ni ni ni trap. Golf por favor, tienen que votar por mí. Me estoy finiscando el culo. Ah, por favor, tiene que votar por mí. Soy la mala verga. tiene que votar por mí. A la verga. Cállate a la verga si no juegas más por mí. Tienes que votar por mí, coño Oigan, chicos, soy nuevo en esta cosa. Si sí, ya me pueden explicar cómo se hace esta madre, porque yo quiero salir. De latín y luz chambers, por favor. Ahí voy a la mierda y todos se caben en los putos pantalones. Ni siquiera mean, por Dios, ni siquiera mean. Se tragan el meado por la boca, wey, No mames, y a eso le llaman comida. No, soy la mera Hoy voy a destruir a Faris si sigue hueveando. Mach, hola chicos. Miren, soy mach azul y me vale verga. Carajos, Eraser. Soy una goma de borrar, por Dios así... Pero estoy hey, en la secuela de Blocky Tengo 500 mil dólares Si votas por mi tenis, Vale, una mierda Ey, no soy ninguna mierda Así que tienes que tratarme con respeto Cabeza de pichula, si no te mato Y te destruyo, coche, tu mare Pencil, soy la mera verdita Soy la mera verdita Yo ganaré, tú perderás la... <risa> David <risa> ¿Quieres decir <enseñar> algunas palabras? <risa> Bueno, creo que se acaba el episodio. Solamente tenemos que esperar un episodio. Así que, bueno, tienes que votar. Ey, puto hijo de perra, puedes revivir a nuestros amigos, ¿verdad? O algo así. Bueno, espero que revivamos luego al mejor.